Gracias por permanecer con nosotros en de mañana. Antes de irme a la pausa había anunciado que teníamos el segundo tema del día, que estaba planificado y es las exigencia de los PRMistas eh, eh, que no se le ha atendido y se le ha colocado en los puestos. Pero de último minuto hemos recibido que la entrevista de nuestro colega y amigo Ramón Antigua quien es aspirante a ser elegido como miembro de la Cámara de Cuentas, creo que esto hay que darle una mayor connotación en el sentido, porque siempre hemos creído que debemos de promover los valores y sobre todo nuestros mejores activos desde aquí, desde San Francisco, la provincia de Duarte. Y vamos a pasar entonces, eh, vamos primero a, a leer algunos, algunos whatsapp y luego no, no, vamos Lo a podemos ya, ¿está ¿sí? listo? Sí, sí. Vamos también. entonces a la entrevista de Ramón Antiguo ante el Consejo para la elección de los miembros de la Cámara de, de Cuentas de, Cuenta de la República Dominicana.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 Bueno, ahí, ahí hay una muestra eh, inequívoca de un verdadero representante y, y propuesto por todas las entidades que él mencionó. Y hay algo que quiero eh, resaltar, que hizo bien en contener en una sola hoja la oportunidad o de describir sus competencias y de quién se trata, porque son cinco minutos, que muchos van y llegan y quieren hacer una, un resumen en tan poco tiempo y no es posible lograrlo porque la mente va mucho más ágil y van sí. trayendo cosas que quizás la crean importante y otras que no. Él se basó muy específico en lo que es la vida laboral y lo que son sus competencias en el ámbito privado como público. ¿Qué te pareció? Muy bien. Y creo que la sociedad franco-macorizana, la provincia de Duarte y todo el nordeste, eh, o el noreste como dice Amado, debe unirse al apoyo eh, de el amigo Ramón Antigua. Porque además de ser de la zona y que iría a un puesto donde se toman decisiones en la República Dominicana, eh, es una persona muy capaz, un hombre muy preparado, con todas las condiciones para formar parte de la Cámara de Cuentas y eh, muy bien representado eh, por las diversas instituciones. De manera que sería un gran logro para esta ciudad de San Francisco, para la provincia, que un hijo... De, básicamente de, de, de Castillo, ¿verdad? Sí. Él es eh, oriundo de Castillo, de la provincia de Duarte, pero básicamente hace vida aquí en San Francisco de Macorís, por lo tanto, eh, sería un gran representante ante la Cámara de Cuentas. Así que eh, ojalá y que los jueces... Hay que decir que Ramón Antigua en el año 2016 quedó entre los últimos 30 eh, de, es decir, que él fue preseleccionado eh, para formar parte eh, de unos 400 y tantos participantes. Él quedó en los últimos 30. Y ojalá entonces ahora sea tomado en cuenta, porque ya imagínense ustedes: una persona que de 400 quedó preseleccionado eh, entre los últimos 30, entonces ahora tiene la, una alta posibilidad de, de ser parte de este importante órgano de la República Dominicana así que ojalá la clase política apoye también eh, los dirigentes del PRM apoyen porque todos sabemos que hay una, una influencia política sí, sí. en la decisión hay, imagínate naturalmente el consejo de la quienes lo conforman desde la composición del consejo permanente es político claro. pero hay una cosa que si ustedes recuerdan mi comentario cada vez que voy a, a mencionar como me, me, lo hice con ¿cómo se llama con el magistrado Claudio Aníbal Medrano proyectándolo como un activo nuestro que salga de la judicatura local hacia una posición en altas cortes debe ser un propósito común de los franco Macorizano. por lo tanto le auguramos éxito no solo a él en la carrera y en la que pretende ejercer sino a nosotros mismos como Franco macorizanos de inteligir el plan de una vez y por todas y donde se concretice la voluntad de todos de cómo queremos ser presentado ante el mundo y cuáles son nuestros valores y principios para crear una sociedad deseada y que seamos ejemplos. Pero si no logramos interactuar todos los actores, todos los lideratos locales, eso se va a ir retrasando Pues yo creo que es el momento De tener representación en Cámara de Cuenta En las altas cortes claro. De tener representación desde aquí en el, en el Estado Dominicano En los ministerios En donde sea Para poder lograr cosas comunes Dirigidas desde el propio Estado Así En mismo el es. ámbito que sea Le manda a, a propósito de la participación de Ramón Antigua en esta entrevista La arquitecta Marianela Lora Le manda felicitación Dice ella que excelente presentación Del licenciado Ramón Antigua Ojalá, y Dios quiera, dice ella Sea de los escogidos Bendiciones, así bueno, es Bueno, pues con tus palabras Nos despedimos de este sí. día, eh, por este día En el espacio de mañana Y recordarles que estamos de lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana en Telenor Canal 10 por Llevándole este trabajo de tres horas cada día, cada mañana nos, nos reencontramos Dios mediante Mañana y feliz resto del día Que se cumpla